...como habitualmente lo hacemos cada 3 de julio... ...hoy se cumplen 86 años de la muerte de don Hipólito Yrigoyen... ...este eh, prohombre, este dos veces presidente... ...este personaje amado por el pueblo de la República Argentina... ...y por supuesto sobre todo conmemorando lo que fueron... ...sus valores, sus principios, sus ideales... ...y en lo que es hoy el radicalismo de Jujuy... ...que tiene por supuesto la responsabilidad de gobierno... ...debemos seguir los caminos... de de ellos imitan, imitando eh, las, las banderas, eh, siguiendo con el ejemplo particularmente y creo que de alguna manera el gobierno está a la altura de estas circunstancias. Recordamos un año más del fallecimiento de Hipólito Rigoyen, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, dos veces presidente de la Nacional Argentina, y bueno, que nos dejara, nos legara banderas y principios adelante que hoy en día eh, seguimos más que nunca eh, levantando con mayor fuerza, con mayores responsabilidades, ya que por ejemplo tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia y el municipio acá en la capital, así que haciéndonos eco y levantando esas banderas seguimos trabajando para el progreso de toda una provincia y de una ciudad.